leones! como estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este saltos estamos ¿eh? en... YOLI que más? YOLI 2 ¿Adivinasteis, hombre? Y, y vamos a hacer la noche 5 y 6 pero eh, le he dado muy rápido porque a lo mejor tarda mucho el vídeo pero no sé, porque me va a costar un montón ¿No sabéis lo que me costó la noche 4? y con esta noche ya no la consigo lo digo en serio esto me parece ser más difícil que el di 1 y eso que el di 1 ya me parecía uno de los más difíciles un momento un momento a ver, no se ha movido nadie oh, sí se ha movido tío no me fastidie, pero ¿cuál le doy? ¿cuál de los dos le doy? ¿Ah? Vale. ¿Te vas a mover o qué? ¿Cuál de los dos se va a mover primero? Quien sea, pero dime decírmelo ya. Dios, ¿quién se va a mover? Que al final voy a perder por culpa de estar aquí. Lo sabía. Le tengo que dar a la chica porque si no soy muerto. ¿Cómo decirlo? Sí, muerto. A ver, solo voy a fijarme en estas cámaras, ¿vale? Para ver si hay animatrónicos por aquí. Son las dos de la mañana. Voy rápido porque a lo mejor me pilla chica en este momento ¡Y mira! Es justo lo que acaba de pasar Y no mal es que ahora no sé si George también le da o no ¡Jory! ¡Jory! ¡Jory! ¡Hombre, Yoli, Yoli, Yoli. hombre Yoli, qué tal? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido el día? Para mí fatal, ¿eh? Sorry, en serio! Me sale fatal esto. A ver, yo todavía no se ha movido. Porque es el único que está aquí. Oh, corre, corre, Re repáralo lo más rápido posible. Porque si no, porque me puede venir alguien en cualquier momento y mientras yo estoy aquí... Ella da el viole, ya que sé es que está aquí. Vale Donde El Yoli ya le he dado un estrocutazo Porque es el único que está aquí Me salió por si había algo ah, Corre, hay que repararlo En cualquier momento me va a aparecer Yoli Porque es que el Yoli todavía está un montón Y encima todavía no se ha movido de aquí ¡Oh, te se ha movido! Corre. Oh no. Boni también es aquí. Corre, darle un el que son las 5 de la mañana. Atención, noticias de última hora. Noticias de última hora. Sergio. ¡Ay! ya le ha podido llegar a las 5 de la mañana. Oh, noticias de última hora. Un nuevo récord. Oh, oh, oh. las 5 de la mañana. las 5 de la mañana. Oh. ¿Qué tengo que darle este rutazo a. Freddy vale, ya está venga 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 1 no puede ser ¿esto es real? ¿esto es real? ¿esto es eh? Esto es un sueño, es real. ¿Qué me le pasó a la primera? No puede ser. Oh, ay, no le he leído sin querer, le he dado. No, tío, ahora lo de Foxy, esto me va a costar. No sé si me, lo voy a conseguir, ¿eh? Porque lo de Foxy me va a costar. Tío, <risas> madre mía. Pero encima la noche 6, no sé si me va, me va a costar mucho más. A ver. La noche 6 sí me va a costar mucho más, tío. Otra vez este. Tío, la noche 6 sí me va a costar, sí. Sé que va a costar lo de Foxy, pero lo que importa ahora es que la noche 6 sí me va a costar muchísimo. ¡Ah, oh, no! ¡Ah, ahora que pasa falta ser lo de Yoli! ¡Ay, no lo de Foxy! ¿Usted No, no me dan los extras porque tengo que pasarme la noche 6. Sí. A ver, Ghost Night. cuánto vamos a ver la Ghost Night. Va. Vale. Vale, vale. Oye, ¿por qué no me puedo salir? Ostras, tengo que salirme del juego y volver a meterme. Bueno, voy a pasar el video. Vale, ya me he salido del juego. Y me he vuelto a meter. Sí, sí, sí, ya me he metido. Ahora tendré que pasarme a hacerme no debía volver a dar Ghost of Night porque ahora... Tío, noche 6. Me va a costar muchísimo. Si esta me ha costado, no voy a conseguir esta de ni hablar, ¿eh? No voy a conseguir nunca. Mira, ya se ha movido uno y no me sorprende, la verdad. No me sorprende. Es la noche final. ¿Cómo no va a ser difícil? La única cámara que voy a ver son estas. Me... A ver... Ya se ha roto esto Ya sale humo un... Me pensaba que lo de eso de estos para entrar a la animatronica no servía para nada, pero en realidad sí es súper útil Porque a lo mejor viene una animatronica y de repente viene otro Así que si sí, de verdad estos la mucho para antes de que... de que... de que llegue el momento en el que se, se acabe y... tienes que esperar Ver, y puede matarte, pero es que yo no sé ni cómo he sobrevivido, ¿eh? Porque es que es imposible, yo ni me lo creo, pero ya son las unas, ya son las unas, pues vaya, qué rápido. Oh, ya está. Vale, le doy a, a George. Todavía no se ha movido George Y nadie está aquí, eso es bueno Es lo que creo, porque si sí. ¿Será que la hace? Se... ¡Oh! Lo sabía porque Ahora estaba eh, Freddy, Freddy no es el que estaba Antes Bonnie, Bonnie se ha movido. No, no lo... No puedo, no puedo, tío No, tío, ya se ha muerto ¡No puede ser! Lo, los dos me van a matar, uno de los dos. Y encima me va a matar el otro el idioli. ¡Ah! ¡Jodines, tío! Es que casi lo consigo. Bueno, primer intento y muero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy Yogi. Un mini minijuego secreto que te, si te matas como que apareces. Y yo. Hola niño. Soy tu pedo pesadilla. Bueno, vamos a llevar a la meta. Sí, sí, así es. Vale, pues llegamos a la meta y ya está, ya está completado. Pero lo malo es que, tío, ahora tenemos que volver a intentar la 6, tío. ¡Esto me va a costar mil años! Solo las dos ya me muerto ¡Esto me va a costar muchísimo! ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ya entra A ver... querido, sí, lo único que me importa es que necesitas la noche 6 lo más rápido posible Dios, Noche 6, imposible MODO TAPU ha aparecido sabéis qué Bonnie es más rápido que Chica y encima eh, solo tiene que ir de, de dos cámaras esta y esta son solo dos, o sea eh, será más rápido y encima Chica es más lento y encima tiene que ir a, a esas cámaras todavía Ah, pasito pues va súper rápido animatrónica, animatronica, aunque sea más... Mal... Eh, le... ¡Oh! Joder. Ya estamos... Ya es... es... que del tirón, del tirón ya está. Ya he intentado entrar uno. Le doy a este, porque acabo de encontrarlo y ya está. He buscado a alguien en una cámara y la primera que he visto es a George. Pues nada, yo digo. Pues vale, le doy a George. O sea, yo y, y Bonnie es el que van a esta cámara, y Freddy y Chica van a esta, y yo también. O sea, tres en esta cámara y dos en esta. ¡Oh! Se ha movido alguien, y alguien es ahí. Ah, oh, no! Hay dos. Eso es malo, porque... ¡Oh! Creo que he visto que era Bonnie el que se ha ido. Sí, Bonnie es el que se ha ido. No sí, que querer le va a salir. ¿Ah? Y le doy a George para que así tarde más. Yoli y George el equipo están en una en en el mismo sitio. Porque es la última que va a... Por favor, por favor, viene a ser yoli. Menos mal, tío. No tengo que dar. I want to die. Y yo, la noche 6 sí, en la noche imposible. Vuelvo a estar en este maldito mini ¡No! puedo a A tomar cosas, niño, Te doy en la cabeza. Y yo también a ti. También te doy a ti. Y yo no me voy había... sí, tío, la noche 6 es la más difícil. No sé cómo me lo voy a pasar. Es la más complicada ¿Cómo me lo consigo pasar? Tío, ¿hay algún truco? Es que no sé Yo en mi vista este juego me parece fácil, pero cuando yo lo juego me cuesta muchísimo. Es que tío. No puede ser. Esto es ilegal. Eso no es muy, muy legal. That's not very legal. reto voy a de, de que no entre nadie antes de que sean las una pues mira ya son las una tío otro y otro por favor esto sí que es una casa de locos la verdad lo digo en serio ¿eh? no no no no no no no hay alguien eh hay alguien lo mío en serio hay alguien hay alguien había alguien eh había alguien creo que oh, ha venido vale le doy a ella porque la odio y también porque tenía que darlo, si no iba a morir. That's not very legal. Eso no es muy legal. No, en serio, no, es muy legal. Jordi es que tarda más en ir, ¿eh? Jordi es súper lento, pero es súper rápido cuando entra. Es lo que creo. Vale, ya viene George. ¿Preparados? ¿Preparados para cuando venga? ¡Ah, ¡Jordi! Hola, estaba justo hablando antes de ti, eh. No, lo digo en serio, estaba hablando de. Jolly, vale. Jolly Entertainment. ¡Oh! Le doy a Jolly porque es el que está ahí. Y es uno de los más rápidos. Bueno, creo. A lo mejor no, eh porque creo que es muy lento pero es uno de los más fuertes porque es su juego o sea es el protagonista Pero Freddy también es igual que él Es como lento para ir de cámara en cámara pero es uno de los más rápidos cuando entra en la puerta O sea que tienes que ser muy ágil y muy rápido para pasarte eso Son las seis de la mañana La idea día otra vez Jorge, Corre, corre. Muy pronto va a venir porque ha un montón. Y mira, usted está diciendo esto. Me he aceptado. Felicitaciones por mí. Acabo de aceptar. ¿Ah? Por favor, dime que se ha ido a su sitio. Estoy muerto Estoy muertísimo, Sí, es... Eh. No sé si chica me va a matar o estoy a punto de morir porque chica O okay. es que... We have good times. Vale, chica no me va a matar porque si no... Si me hubiera matado entonces ya estuviera muerto mira por pues, si Dios también se ha ido y mira también se ha ido Porque si no hubiera mirado pues también hubiera muerto Hay muchas probabilidades de que de que mueras en esto Le voy a, dar a esta A la chica Menos mal que nada le felicito Galeón, por sobrevivir Y y ha conseguido el eh, asiento. Felicidades has ganado el premio nobel no sé ni qué es el premio nobel pero es un premio así que me lo gano 5, 4, 3 2, 1 Gracias, buena suerte. Gracias, ah, gracias. Oh, Dios, eso es la tío. Es una ¿Qué es esto? Wow, ¿qué es este lugar? Se tapa la Sí, ese lugar es es como muy chulo. Bueno, no muy chulo como te digo. Bueno. Como perfecto, pero tú sabes, ¿no? Tú no entiendes. Como te digo, ¿no? Oh. Oh. ¿Y qué pasa ¡Oh! Jolly 3. Continuará en Jolly 3, tío. Pero yo, ese juego yo ya lo he visto. Pero todavía no he jugado porque había a grabarlo. Y mira, acaba de salir Jordi eh, 3, eh, Chapter 1, porque Jordi 3, cuando te lo pasas, te sale en el final... Bueno, en realidad... Eh, me han dicho que... como Bueno, en realidad no lo sé. Bueno, y me he enterado de que hay un otro Jordi 3, que es la continuación de Jordi 3 y es Jordi 3, Chapter 2. O sea, el capítulo 2 de Jordi 3. Oye, la música no está tan mal, eh. Sí, la música no está nada mal. aquí está la música, ahora qué que pasa Escucha algo ¡Oh! ¡Es Jolly, ¡Es Jolly! Atención, es Jolly, con los ojos Iluminados Bad ending, final malo Sí, hay dos finales El final malo y el final verdadero Pero ese lo haremos en el siguiente vídeo Y es que no me lo puedo creer Lo digo en serio Me he pasado yo tengo los extras, eso no me importa Lo único momento es que me va a pasar bueno, vamos a hacer los extras, a ver, George, Bonnie. Oh Dios tío, Bonnie. Sería un palmetazo. Eh. Chica Que no tiene brazos. Freddy. Y Jolly. Wow. Jolly aquí se ve muy bien, eh. Ya saben, ya están. Ya os que sustos. A ver. George, Bonnie. Ya he visto el de George y Bonnie. Un montón de veces El de Chica también El de Freddy todavía no Ni el... oh, no, sí el de Jore sí Me he visto el de todos menos el de Freddy o oh, vaya grande Foxy Oh, no Uno, dos Tres Y cuatro Ah, todavía falta más Cinco Y seis Oh, mira, ha quedado bien, eh Detrás de las encenas Como de cómo lo hicieron y eso Ah, copiaron de George, de Jolly1, aquí, como así, y lo copiaron como distinto, como naranja. Esto es lo del título, animación del título del al principio. Aparece, pero no lo puse. Y solo son varios sitios, esto es cuando sale el hito de Foxy, cuando aparecíamos en la noche 1. Y ya está todo. salí Y trampas. Uh, modo, Mode Uh, puedes ver las animatrónicas en dónde están, o sea, no hace falta de buscarlo en las cámaras, o sea, te salen dónde están cada uno. Mm. ¡Mis ojos! No no eh, terminan, pero eso es para los que quieren investigar como cosas y eso. Vale, salir. Pues nada. Ya he el vídeo, ¿eh? Lo hemos conseguido, ¿eh? Por fin. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros Y bueno, hay una cosa en los hechos es que es que me había dado cuenta Y es que en el minijuego ese también se puede ir aquí Pero es, eso me pensaba que es que si al final es verdadero solo hacía Bien, se podía ir al minijuego con esto, pero en realidad no En realidad también se, bien, se podía si moría en la noche 5, en la noche 6 Porque si mueren a la 4, la 1, la 2, la 3 te sale la pantalla Game Over con Yori al lado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros para hacer un nuevo Galeón. Y hasta la próxima. Hasta la próxima porque ahora vamos a hacer el último vídeo de 2 muy pronto. Eh, de la, del final verdadero. Bueno, pues adiós. Haremos en otro momento. Pero adiós.